Hey, hey, hey. Este es, Remy, este es Remy, De solo tú, solo tú Porque tú, tú eres tú. la única mujer de mi vida La que yo más quiero Tú, la mujer que me domina Tú, la que yo siempre he amado Tú, la que yo quiero a mi lado Tú, solo tú Tú, la mujer que me domina Tú, la que yo soy Tú, la que yo quiero a mi lado Tú, y solo tú Yo quiero estar a tu lado, en lo que siempre he lado Porque se cumplió en mi vida lo que un día fue soñado Mi pasado es que te quiero y mi presente es que te amo Te doy gracias al Señor porque junto tú y yo estamos Diciendo. Déjame decirte no me cierres el celular, déjame que yo te explique Después que tú te fuiste me he quedado solo y triste Aunque no lo creas yo te amo de verdad No sepa sé dónde voy, sí. porque estoy perdido en tu corazón Regresa por favor, no fue mi intención de la situación Solo quiero decir, lo quiero decir Lo que siento por ti, lo que siento por ti, demasiado, demasiado grande, demasiado grande, pero aquí tengo tantas cosas que explicarte corazón que si tú no estás conmigo, me matará la ilusión. Todo lo hago por ti, toda mi vida eres tú. La vida ya no es la misma, me hace falta tu luz. No sé qué voy a hacer si no te tengo aquí. Me siento solo y triste, capaz de morir. Porque en la vida hay cosas que uno no comprende Tan ¿Por qué no vuelve? Tú eres mi mami chula Y yo tu papi chulo Te amo corazón Y eso te lo juro Tú sabes que es así Y es una realidad Me hiciste una promesa Que nunca me iba a dejar Sigo pensando en ti Y me pasan las horas Yo siento que me muero Porque no te tengo ahora No Quiero perderme sin tu amor No quisiera estar sin tu corazón Deseo amar Yo quiero amar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 Yo quiero a mi lado tú y solo tú El amor verdadero no se le reconoce por lo que nos exige alguna vez Sino por lo que nos da Yo amo como el amor Pues no pido razones ni motivos para quererte